Se trata de Gillian Rafael, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, a causa de un tiro que le ocasionó un desconocido en la finca donde este labora. ¿Cómo va a salir de la finca está trabajando? ¿Eso fue qué? ¿Cuánto va a salir? El dueño se llama un bitico, para que todavía no sabe si sabe, para que ayer con a las ocho y media pasó eso. No sabe cuál creyó, para que ahí. Se cogió ahí. Pero quiénes fueron los que tiraron. Sí. ¿Quiénes tirieron? ¿Cómo pasó? Tú no sabes cuándo que lo tiro, porque nomás que cogió ahí el tiro. ¿Tú no sabes quién te pegó el tiro? No, no sabe. ¿Qué tú eres en la fila? ¿Qué tú haces? Yo trabajo no, en eh, plátano, sabes? La finca. Obrero, tú trabajas dentro de la finca, no Sí. Y Robinson Polanco.